Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar algo que me acaba de llegar esta mañana y que he sentido la, la irrefrenable eh, necesidad de enseñároslo y es básicamente esto que tengo aquí que es el libro de Ross Dross, el libro Nima que en realidad no sé ni de qué va, imagino que son ilustraciones sobre Nima contar una historia, contra algo, no lo sé porque no lo he abierto me ha llegado esta mañana y este libro es de un kickstarter que hizo Ross hace dos años por lo menos, en 2018 creo que fue y que, bueno, yo claro, le sigo desde hace... desde antes, de eso, y dije que va a sacar un libro, que hay que hacer un Kickstarter y hay que pagar mazo de pasta para una cosa que no sé si me va a llegar en algún momento de mi vida dentro de dos años, que no sé si voy a seguir vivo pues venga, así que pagué mis dineros y, y me acaba de llegar dos años después y vamos a abrirlo, vamos a abrirlo además en directo pero es que no lo he abierto todavía y, joder quiero verlo, justo voy a hacerlo un poco a lo borrico ASMR Maravilloso. Vale, y viene además con un regalito. En el Kickstarter podías elegir si querías solamente el libro, o si querías más cosas, o si querías que viniese con, qué sé yo, eh, con varias, había como varias recompensas, pero yo cogí la que había del libro y, y de esto, imagino, no lo sé, no me acuerdo que cogí, es que hace mucho ya, uh, y vienen cosas, espera, vamos por partes. Bueno, lo primero ya veis que aquí le metí un sopapo, no sé si ha sido yo, si ha sido. no sé cuándo ha sucedido esto, pero ha sucedido. Y estoy altamente triste. Mi nivel de tristeza ha aumentado considerablemente. Pero, pero. Mirad qué maravilla. Es que es precioso. Vale, vamos a ver qué es esto. Que no sé si es un collar o qué cosa es. Ay, estoy medio resfriado. No, no es resfriado, es alergia. ¡Oh! Es un collar. ¡Oh! tanto guapo! ¡Qué bonito! A ver, me lo voy a poner como. Esto es como cuando te regalan tu tu novia o tu novio, un esto no sé, ni siquiera se puede abrir, esto es para los cabezones como yo, no sé si va a servirnos esto de milagro, de milagrete ahí está está guapo, eh mira, me voy a dejar para el vídeo y luego me lo voy a quitar, porque sinceramente no, no voy a llevar esto puesto vale, pues bueno, vamos allá, vamos a ver qué tenemos por aquí, porque... Eh... Oh, es que no sé lo que hay dentro bueno, la ilustración de la portada ya veis que es, es muy guay, espero que se vea todo bien vale, vamos a ver qué trae por aquí es que, es, es que estos son los momentos en los que me siento como un niño pequeño otra vez Es como... Es la de las pocas cosas que me hacen ilusión en esta vida tan cruel No, no, tires eso Que no he mirado ni lo ves Es que parece la típica cosa que te meten así de... Nimaverse.com Esto sí me interesa Lo voy a mirar, voy a mirar luego Safe 10% Gachapon, el gachapón creo que es la Bueno, creo recordar, o sea Estoy seguro de que es, <ríe> Sí, lo recordar no sé, sé que es, las máquinas estas que giras en Japón Y sale una pelotita, pero bueno Yo creo que debe ser algo parecido O lo mismo, ¿no? Y <ríe> me he colado, y aquí viene una mini Ilustración Mini póster, muy, muy chingón Como dirían mis amigos mexicanos Está muy guay, me gusta mucho todo lo que, cómo trabaja este tío, sobre todo en este en concreto me gustan mucho los, los trazos. Es que es muy reconocible el tipo de, de trazos que hace este hombre. Vale, bueno, está bien, yo lo que quiero es ver el libro. Nima, joder, qué bonito. La calidad es brutal, pasta dura. Por detrás no tiene nada que no... ¡Ay, qué bonito! Que no lo he enseñado por detrás, tiene simplemente esto y las hojitas de cerezo. Muy bonito, Rose draws Bien, portraits, to guapos, retratillos de... De Nima, muy morones, muy Isis. Esta no sé cómo se llama. Sé que tiene nombre también. Me flipa esto. Me flipan los personajes, estos así como rapiditos. Son súper, súper dinámicos, súper bonitos. Es que es, es una maravilla. Dios, es que no sé cómo lo hace este hombre. Es que todo lo que hace lo hace bien. Vamos a verlo por encima de pasar, porque si no esto va a ser eterno. Pero Dios, esta ilustración siempre me ha flipado. Esta es una de las primeras que enseñó cuando dijo que iba a sacar el, el libro. Es que es muy precioso. Es que no voy a decir nada, pero es que, Dios, es, que es maravilloso. Oh, qué guay. No puedo decir, no puedo decir nada, es que es maravilloso. Me apetece hacer ilustraciones de estas así tan preciosas y yo no sé hacerlas. Dios, qué maravilla. Siempre me dicen, "¿Por qué no te haces tu, tu propio libro ilustrado?" Y yo les digo, "Pues porque no lo, no lo quiere ver nadie mi libro ilustrado." ¡Qué maravilla los paisajes estos! Las paletas de colores, brutal. Que por cierto, aprovecho para decir que estamos haciendo un, un curso sobre paletas de... Bueno, sobre, sobre el color, sobre cómo trabajar el color. Y paletas de colores, y te, psicología del color, y un montón de cosas. Que, que lo sacaremos muy pronto, o sea que... Atentos. Y es que es maravilloso este hombre cómo trabaja el color. Es que es precioso. Yo de este tío me he comprado cientos de cursos online. Estuve suscrito a su Patreon, aprendí muchísimo de, de cómo trabaja. Y es que ya, es cuando yo me... Me metí en su Patreon y compré el libro y todo eso. Este tío ya era un genio. Pero es que a cada día que pasa, el... es que es buenísimo. Es que es tan bueno que duele. Es que es demasiado bueno. Es que este. Voy a pasarlo rápido, pero es que, de verdad, o sea, en cuanto apague las cámaras, me voy a meter a mirar todo en detalle y analizar cada punto y cada detalle de cómo está trabajado cada cosa dentro de este libro. Es que es precioso. <risa> es que es muy bonito. <risa> De verdad, o sea, os juro que es, es, es real el sentimiento, de verdad que es que es maravilloso Es que cómo se puede ser tan guay? es que no lo entiendo Es que es precioso, tengo que empezar a imprimir mis ilustraciones, porque nunca las imprimo Y verlas impresas es muy guay Es que mirad qué bonito, qué sencillo, pero qué precioso de lo bien que funciona Además este juego así como de línea y colores planos Prácticamente, por todos lados Es que es como, como lo hace ¡Dios! No voy a pasarlo muy rápido porque de verdad, o sea, este vídeo si no va a ser muy largo y va a ser solamente yo llorando Dios, qué preciosidad, por favor, o sea, de ver, es que de este vídeo no sé, no sé ni si lo voy a subir, pero es que es de verdad ¿Cómo lo hace? No lo entiendo ¿Cómo hace esto? ¿Por qué hace esto? No lo entiendo, no entiendo nada, es maravilloso, es precioso, es espectacular este juego de siluetas Este tío es que es, es, que es un puto genio, lo que me fascina es eso, que es que este hombre trabaja bien todo O sea, desde personajes, entornos, eh, pues chismes, no sé, esto tiene un nombre, no sé cómo se llama eh, Escenas de cosas dinámicas, personajes estáticos, dibuja todo maravilloso, es impresionante Las paletas de colores lo trabaja impresionante, Los, eh, la pincelada es, es una burrada es que es un maldito genio, tío. Dios, qué bonito esto. Precioso. Los colores, ahí to fantasía. Tengo que dibujar más. He estado, he estado dibujando mucho últimamente, pero lo tengo que dibujar más. Es que qué trazado más bonito tiene este tío. Es que todo el curro que hay aquí detrás, encima, tío, es que de verdad... O sea, la gente no es capaz de valorar esto, pero aquí hay una cantidad de horas de trabajo, de esfuerzo, de dedicación de aprendizaje, de, bueno, incluso, eh, de, ya no solo de, de tiempo y esfuerzos, de, de dinero invertido. Este tío estuvo estudiando en, en San, Fran, San Fernando, San Francisco, San Fernando, uno de esos, uno de esos santos, <ríe> que está la, la escuela Art Academy, no sé qué, que es cara de la hostia. Yo, yo yo quería, estuve mirando cursos para ir a estudiar algo de ilustración digital allí y valía un curso de un año, creo que eran 50.000 euros, que dices, ¿cómo...? ¿Por qué? O sea, ¿y qué haces luego con tu vida? ¿Comer arena? ¿Para sobrevivir? Es que es impresionante, tío, es que es maravilloso Los Pero... <risa> personajes! ¡Ay! Me retiro de la vida, es precioso, joder es, es que ¿por qué? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo cuánto me queda por aprender Es que no puede ser. Dios, qué bonito, tío, cómo lo hace Aquí ha metido cositas de fotografía... Es que genios así, es que hay muy pocos. Es que cómo se puede ser tan impresionante. Lo bueno es que para vivir del arte no hace falta ser tan bueno como este tío. Este tío es un dios. Y este tío tiene la vida resuelta desde hace muchos años. Pero incluso los paquetes como yo podemos vivir del arte sin llegar a este nivel. Es que es precioso. Mirad el uso del color, de cómo el fondo tiene esos tonos verdosos, esas paletas. Y luego aquí, las zonas principales, juega con esos... Tonos de. Pues bueno, mete ahí esos azules, cambio de color y mete los tonos cálidos, además que llama muchísimo la atención. Este amarillo brutal, ¡qué bonito! Esta es una que siempre me ha flipado, me ha parecido fascinante, siempre me ha encantado. Es como tan. Todo, todo el juego, además de zona de sombra y zona de luz. Es como una escena costumbrista ahí de, de personajes de ficción. Es maravilloso. Qué hay un estilo un poco más así como cartuncillo. ¡Dios! ¡Uh! Voy a llorar, voy a, voy a, voy a terminar este vídeo aquí y me voy a llorar a un rincón Dios, qué preciosidad De verdad, de verdad Es que no sé ni qué decir Yo voy a hacer una cosa Que me gusta mucho hacer, que es coger una ilustración de mierda mía y verla al lado de estas Ay, lo que pasa es que el tipo de papel igual no es el mismo Es que claro, es que in, in, las cosas impresas quedan muy bien Quedan muy guay las cosas impresas, pero es que aún así, por mucho que quieras es que la mano que tiene este tío, es que ya sea en digital o, en, o impreso, es que da lo mismo. Es que es impresionante este tío. Es que es un genio. Os juro, yo yo cuando veo un libro estoy así todo el rato. Es como... Y cuando veo un Instagram de peña así, lo mismo. Me paso horas mirándolo y es como... ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha metido este color? ¿Por qué este trazo está hasta aquí? ¿Y por qué esto llega hasta aquí? ¿Y por qué eso es así? ¿Por qué ha utilizado línea y mancha? ¿Dónde ha metido fotografía? ¿Por qué ha metido fotografía y no lo ha hecho con pincelada y tal? ¿Por qué ha hecho no sé qué? Y entonces, claro, luego tengo un... Caos en la cabeza, Dios, esto es maravilloso. Es que los quiero todos. En... Es que me voy a empapelar una habitación entera con todas las ilustraciones David, una de la... detrás de la otra. Es que es... es que es impresionante, tío. Es maravilloso, Dios mío, que es Estas, estas son, estas, nivel Dios, ya. Me gusta porque tiene como distintos niveles de detalle, ¿no? Estas como son como las mega hipercurradas, más rollo realista, luego tiene estilo más diseño, mucho más suelto. Que funciona impresionante y luego tiene algunas un rollo más cartoon por ahí, Dios, está no visto, es maravilloso también. Qué bonitas las paletas de color, pero ¿cómo lo hace? Es que no lo entiendo. Que alguien me lo explique, por favor. <risa> que me lo explique él, que, que coja todo mi dinero, pero que me, lo que, lo que, que me explique lo que piensa, que es lo que se le pasa por la cabeza cada vez que hace una pincelada dentro de una ilustración de estas y cómo trabaja y qué hace primero y qué hace después. Es que lo quiero saber todo. Es que va a ser un vídeo de mierda, pero es que es maravilloso, o sea, de verdad. Yo lo siento, pero es que Dios, es que es maravilloso. Es que es precioso, es que voy a llorar. Me da ganas de dibujar, la verdad. Es impresionante, de verdad. O sea, no sé si este libro se podrá conseguir de otra manera, que no sea con el Kickstarter. No sé si habrá alguna forma humana o inhumana de conseguirlo. Pero de verdad que, eh, por lo poco que hemos visto, creo que este, que este libro es una maldita reliquia. O sea, es impresionante. Nima, de Rostran. Qué genio, joder. Así que nada, nada, esto lo vamos a dejar así. Este vídeo va a ser el vídeo más de mierda de la historia, pero es que está maravilloso que, que lo voy a subir. Así que nada, espero que os haya gustado compartir conmigo estos emocionantes momentos. <ríe> os lo juro que he flipado, de verdad, es que me fascina. Voy a apagar la cámara y me voy a poner a verlo en plan así. Y ya está. Y no tengo nada que decir. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo y queréis que hagamos más vídeos si me llegan más cosas o si compro más libros así, pues eh, dadme a like, dejádmelo en los comentarios, decidme en los comentarios cuánto díais arroz. Ross. Y espero que os haya gustado Suscribíos si no estáis suscritos Y ya me voy a ver este libro Y nos vemos en un próximo vídeo <ríe> Chao chicos